¿Cómo saber si tengo una adicción? El diagnóstico de una adicción normalmente se da cuando una persona ya sabe que es adicta o su entorno se lo ha señalado. Pero, ¿cómo saber uno mismo si está cruzando esa línea o está propensa a una adicción? Lo podemos explicar por etapas. Etapa 1. Uso. Este es un primer nivel de exposición de bajo riesgo existen tres formas en que se realiza experimental es cuando la persona prueba una o dos veces la sustancia y decide no volverlo a hacer recreativo la persona comienza a consumir de manera más regular contextualizándola en actividades de ocio con más personas generalmente amistades o con quienes tiene confianza habitual la persona ya tiene una droga de preferencia y un gusto por la sensación que produce y lo hace frecuentemente segunda etapa abuso sucede cuando el uso de sustancias psicoactivas se vuelve compulsivo se depende de la droga droga y estilo de vida en torno a ello. Es probable que ese estilo de vida no se refiera solo al consumo, sino al círculo social, reconocimiento y aceptación dentro de un grupo. La persona ya no le toma importancia las consecuencias que podría generarle la sustancia, a pesar de que sabe que lo puede afectar en su salud, sus relaciones familiares, el trabajo, la escuela que incluso la persona puede ya no preocuparse respecto a si su consumo le afecta a las demás personas. En ese caso la droga ya se consume en varias ocasiones en la semana y en cantidades donde se nota la falta de control. La persona niega también que el consumo se ha convertido en un problema y su obsesión por la sustancia es bastante significativa. Respecto a esta etapa de consumo, la persona ya podría haber sido detenido en un retén y no pasar la prueba del alcoholímetro, tener un accidente automovilístico, estar involucrado en peleas, fulcas o llegar tarde al trabajo por haber consumido demasiado a pesar de esto siguen la mayor parte de las ocasiones un pensamiento de que puede ser controlado y que aún esto no se ha convertido en un problema grave tercera etapa dependencia sucede cuando no se puede dejar de consumir pues se presentan síntomas de abstinencia la vida cotidiana empieza a girar en torno al consumo de la sustancia y la persona entra en el círculo vicioso de conseguir consumir conseguir hay dos tipos de dependencia la primera física, que implica un cambio permanente en el funcionamiento del cuerpo y del funcionamiento del cerebro. Aquí la persona ya ha generado tolerancia hacia la sustancia, por lo que cada vez necesita de una dosis mayor para sentir los efectos deseados. La segunda, psicológica, ocurre cuando la privación de la sustancia genera una defensa de las razones de su consumo por causas emocionales que no se justifican. Gira todo alrededor de su malestar, angustia y depresión psicológica. La persona hace ver que no se puede vivir sin consumir a pesar de todo lo que implica. En esta etapa las consecuencias llegan a ser demasiado graves donde la vida se vuelve un verdadero infierno tanto para el que consume como para los que se encuentran a su alrededor. La línea que divide entre ser un adicto o no puede ser en un abrir y cerrar de ojos el punto importante es que nos demos cuenta de que el consumo se puede estar convirtiendo en un problema a partir de muchas cosas que suceden en este proceso hay toda una cantidad de señales para tomar las medidas necesarias y atenderse a tiempo si se ha vuelto una enfermedad quieres darte cuenta qué tan grave está tu adicción te voy a dar un ejercicio que me ha servido mucho con pacientes adictos para que se den cuenta de lo grave en que se ha convertido su adicción. El ejercicio es ¿Cuánto te has gastado en tus adicciones en un año? Paso 1. Haz una lista de todas las sustancias que consumas de las que te describo a continuación. Alcohol, marihuana, cigarros, cocaína o crack, anfetaminas, metanfetaminas, opiáceos, todas las sustancias que tienen cafeína, entre ellas café, o las bebidas energetizantes que contengan taurina, benzodiazepinas, tafil, ribotril, etcétera, anabólicos e inhalantes, o sea, monas. Paso 2. Puedes agregar otros rubros en cuanto al gasto que generaron. Por ejemplo, sexo, problemas legales, accidentes, hospitalizaciones, cosas empeñadas y cualquier otra cosa que veas que está relacionada a tu consumo... ¿Y qué genera un gasto? Si es por día, para sacar un año lo vas a multiplicar por 365. Si es por semana lo vas a multiplicar por 52. Y si es por mes lo multiplicas por 12. Paso 4. Suma los totales para sacar cuánto has gastado en un año con tu adicción. Paso 5. Comparte tus resultados en los comentarios de este video y etiqueta a tu amigo más adicto para que haga este ejercicio. No olvides regalarme un like y compartir para que esta información le pueda llegar a más gente y pueda hacer este ejercicio que seguro le divertirá a algunos y a otros les ayudará a reflexionar. Suscríbete en todas mis redes sociales que encontrarás en la descripción.